La implementación del Seguro Universal de Salud a partir de enero del 2019. Sectores médicos han parado la anterior semana en el país, no rechazando la implementación de este seguro, sino asegurando que no existen las condiciones para poder encarar esto que el Gobierno Nacional ha anunciado y pretende llevar a partir de enero. Vamos a hablar de este tema en su calidad de autoridad, pero también de abogado y de doctor. ...que conoce el tema de la salud pública. Está junto a nosotros el doctor eh, José Luis Martínez... ...director general ejecutivo de la Autoridad de Supervisión... ...de la Seguridad Social a corto plazo. Doctor, un gusto nuevamente buen tenerlo día, acá. Buen día, un gusto. Doctor, hablemos primero para la población de los asegurados. Vamos a ir de lo particular a lo general. La población de los asegurados, usted es la autoridad máxima en este caso... ¿Qué va a pasar con las con los seguros de salud con la implementación del seguro universal de salud? Bien. Como mencionamos en alguna otra oportunidad, las conclusiones de, de los encuentros de salud que son vinculantes ya respaldan este cuidado que se tiene que tener a los aportes al presupuesto de la seguridad social. En ese entendido, en la mesa 1, decíamos en el inciso C, deja claramente establecido que la implementación del sistema único respetaría los recursos de la seguridad social y también de la infraestructura. En ese entendido nosotros simplemente en qué podríamos contribuir o apoyarnos en que las compras de servicio que hasta ahora se realizan cuando el ente gestor no cubre las necesidades de la población asegurada que demanda algún servicio, compra servicios del privado y si es que se eh, genera una gama de establecimientos públicos, con una, con una calidad de servicio podríamos comprar los servicios del sistema público entonces no se está habiendo no está una fuga a, eh, qué sé yo, al, al, al componente privado de los recursos de la seguridad social creo que en ello sí nos beneficia y por otro lado a esos 5 millones decíamos que no tienen acceso, nosotros eh, simplemente cubrimos a 3.700.000. 5 mil. millones de la población no, entre 5 y 60 a 60 años no tienen esta posibilidad y bueno, de alguna forma también acceden a este sistema único de salud. Y hay que aclarar de que no es un seguro universal de la salud, sino un sistema único de salud. La diferencia está que en un seguro hay diferentes prestadores, diferentes aseguradores de acuerdo al aporte y hay una competencia entre ellos y de alguna forma se mercantiliza la salud. Sin embargo, en un sistema único hay una atención gratuita por, eh, a toda la población sin, ningún, sin ninguna diferencia tal cual lo menciona la constitución política del estado en su artículo 18, 35, 36 y 37 ahora doctor ahora voy a apelar a su conocimiento en el área legal y en el área de la salud pública como médico y abogado esto que dicen en varios sectores médicos de que no están en contra de la implementación de este Sistema Único de Salud, sino que realmente en las condiciones actuales, con falta de insumos, con falta de infraestructura, no se puede, no, hay, no existiría la capacidad para atender a estos 5 millones de personas que eh, se integrarían al Sistema Único de Salud. ¿Es así? Si es que se tiene una lógica de crear un sistema nacional, netamente asistencial como el que se ha estado generando en todos estos años anteriores desde luego que no entendemos esa, esa lógica de, de visión de un sistema de salud sin embargo la lógica para implementar este sistema único es justamente abocarnos a un primer nivel, a un segundo y a un tercer nivel desde, el, desde los lineamientos que inclusive la Organización Mundial de la Salud ya pregona desde hace mucho tiempo atrás. Una atención en un primer nivel que alcanza, debería alcanzar a un 85%, un segundo nivel a un 15% y un tercer nivel a un apenas a un 5%. Entonces en esta lógica haríamos más prevención, promoción, que es más económico, que llega a grandes mayorías y el solo hecho de decirle a usted cómo se puede cuidar para no tener una enfermedad, pues de, de alguna manera estamos preservando su salud. Pero si nos vamos netamente a la parte asistencial, desde luego pues que no hay bolsillo que aguante porque no hay un cierre de ese grifo. Entonces directamente nos caen los, los pacientes este, con, alto, con, un, con, un, con bastante ya de recorrido de, esa, de ese curso de la enfermedad. Por, ...probablemente complicados, que requieren otro tipo ya de atenciones... ...otro tipo de servicios, terapia intensiva, banco de sangre... ...netamente asistencial, ahí claro que vamos a requerir... Todos los, eh, todas las infra, ...toda la infraestructura necesaria, pero además personal médico... ...de eso no se trata, porque si mantenemos así no hay bolsillo que aguante. Ahora, ¿va a cambiar la mentalidad de la población? ¿Va a cambiar de diciembre a enero... Es decir, ¿va a, ser, ¿va a ser más de prevención y no tanto asistencialista en un mes? No descuidamos la, la, la rehabilitación, el tratamiento, la curación, no descuidamos aquello. Sin embargo, se tiene que dar más énfasis a la prevención y a la promoción. Ya se ha estado haciendo. Si vemos eh, en este tiempo, por ejemplo, desde el 2005 a la fecha, se han creado 1.032 establecimientos. ...de los 2000 que habían en estos, eh, en estos muchos años anteriores, antes de, en toda esta época neoliberal, antes de eh, la... la el ingreso de nuestro gobierno. Es decir, habían 2.000 centros hospitalarios o de salud en todo el país. Anterior a, a que entre este gobierno. Y desde el 2005 se han construido 1.032. Serían como 3.000. Exacto, casi un 50% más de lo que había existen, eh, existiendo anteriormente. En cuanto a ítems, por ejemplo, se ha creado alrededor de 16.000 ítems, contrarios a los 15.000 que había anteriormente. otro 50% aproximadamente, pero en, en 30 o 50 años eh, eh, anteriores. Entonces, de alguna forma nos hemos ido preparando para esto que la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud. Ellos mencionan, les vuelvo a reiterar, estos porcentajes mayoritarios de atención en un primero, en, reducido en un segundo y mucho menos en un tercero. Entonces, en ese entendido de lo que se trata es de reorganizar la atención. En Santa Cruz, por ejemplo, en la alcaldía, eh, al, al hospital materno infantil, eh, Percy Bolan, hasta hace unos 3, 4, 5 años, 3 o 4 años, iban a hacer control prenatal, un control prenatal por un ginecólogo que puede hacer una cirugía de alta especialidad, cirugía de piso pélvico, pero la alcaldía ha optado por, por promocionar y poco a poco restringir, si va al término, para que la puerta de entrada al sistema de salud sea necesariamente el primer nivel. Y eso ha hecho que estos centros de primer nivel, ahora sí con ginecólogos y todo, empiecen a eh, producir lo que anteriormente estaban distribuidos y solo iban al hospital materno-infantil. Congestionaban por una consulta muy regular antes que por una patología que realmente requiera de un tercer nivel. ¿Es el único municipio que ha trabajado en ese sentido? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en Cochabamba y el hospital Vietma, que es el único hospital de tercer nivel, eh, sí. siempre está colapsado. El hospital de clínicas acá está colapsado. El hospital obrero acá siempre está colapsado. Es decir, ¿no se ha trabajado en los otros niveles de gobierno para promover la atención en los centros de primer nivel? Claro, actualmente existe un proyecto de 49 hospitales, entonces seguramente esto también va a ir a coadyuvar esa deficiencia. Hacer un, un sistema único de salud no es de la noche a la mañana, ya ve que en estos años hemos ido preparándonos en el porcentaje mayoritario al cual la población debería acceder. Sin embargo, no vamos a descuidar la parte asistencial y para ello están estos, este proyecto de 49 hospitales que ya se han inaugurado, que algunos ya están en plena construcción, otros para la implementación. Son, son fases. Sin embargo, vuelvo a reiterar, ese 15% de que debiera ser atendido en un segundo nivel no está siendo descuidado, ni el 5%. Es una implementación paulatina. Con el hecho de tan solo abrir e iniciar esto, ya, imagínese usted que tan solo fuera... Es, eh, es lógico que el sistema único no, no solo comprende la consulta, pero que se les abra la consulta médica simplemente a estos 5 millones es o no un beneficio para toda la población. ¿Cuánto se gasta en solo una consulta? Sin sí, infraestructura... Sin duda alguna es un beneficio, pero realmente... Este luego, ¿Existe la infraestructura como para que puedan ser atendidos? Ciertamente, por eso le decía, en el primer nivel, si usted va, ¿qué hospitales tenemos congestionados? El hospital de clínicas, el hospital, los, los hospitales de tercer nivel, vayamos a ver los hospitales de segundo nivel, barriales, los, los que están en, en el municipio, no tienen una congestión. ¿Y por qué no la tienen? Porque los profesionales, por el equipamiento, están completos. Simplemente que la gente estamos, o sea, todos los ciudadanos estamos, no tenemos la culpa también, no nos han formado cómo debería ser el ingreso a un sistema de salud y directamente vamos al tercer nivel. Y en ello creemos que tenemos que reconducir este ingreso a través de capacitaciones, a través de información a la población para que estemos conscientes de que no perjudiquemos al otro ciudadano cuando tengo un resfrío y el otro tiene una patología mucho más complicada. Entonces, ahí es donde ingreso por el primer nivel. Y si corresponde, si necesito, recién me pasarán a un segundo nivel. Si nos reordenamos en ese sentido, seguramente vamos a tener un mayor eh, beneficio del sistema único de salud. Ahora, eso en cuanto a la infraestructura. ¿Y en cuanto a la cuestión legal, jurídica y administrativa? Eh, el gobierno propone eh, la administración o la tuición de la, las secretarías, lo que actualmente son los sedes, las secretarías departamentales de salud, para tener algo uniforme, es decir, un mandato del de Ministerio de Salud. Hay sedes, hay gobernaciones que rechazan esta propuesta del gobierno. ¿Cómo se va a poder trabajar con diferentes voces? Claro es que si, dice, si, si mencionamos un sistema único de salud, tiene que haber un solo lineamiento. Ahora, actualmente, cuando hay una tricefalía, gobierno, gobernación, alcaldía, en un mismo, en un mismo sistema de salud, en, una, en un departamento, cuando, por decirle, para la gobernación? ¿Cómo es que se ejecutan las políticas de, el, eh, del ministerio? ¿O para la alcaldía? algún paro del, del, del, del personal que es pagado por la alcaldía. Cómo se ejecuta un sistema, cómo se continúa ejecutando un sistema único de salud. Y es que ahí solo tiene que haber una rectoría. Entonces se dice que ellos pregonan que las autonomías, la, el, el ejercicio en, en salud es, es una facultad concurrente, dentro, establecida igual en el... En, en la Constitución. Por lo tanto, la responsabilidad es, es de ambos. Sin embargo, la línea, la conducción debe ser única. En ese entendido es que creemos que debe flexibilizarse esto por los sedes porque además, tal cual estaba hasta esta gestión, todos sabemos que no hemos tenido muy buenos resultados. Habían muchas diferencias entre regiones y, bueno, las más de las regiones no han podido sustentar. Cuando hablamos de, un, de justamente estos hospitales congestionados, sin una, sin una infraestructura adecuada, sin un equipamiento, con un equipamiento obsoleto, corroído, establezcamos responsabilidad era ¿Quién era el responsable de mantener todos esto, estos servicios de tercer nivel? Hablemos de los más congestionados, las gobernaciones. Y en ese hecho, al parecer, cuando, cuando hay una política, todos queremos tener cabezas, ¿no? regional, nacional y, y, y municipal, pero cuando hay responsabilidades, todos abocamos al gobierno, pues debemos establecer que los hospitales de tercer nivel eran responsabilidad de las gobernaciones. Qué se ha hecho en todo este tiempo y los de primer y segundo nivel de los municipios, de los municipios y ahí eh, ahí entra por ejemplo, por eso le vuelvo a reiterar, la congestión es necesariamente los de tercer nivel. ¿Cómo es que la gobernación va a determinar el ingreso o alguna política cuando los municipios manejan el primer nivel? Entonces es algo complicado, pero si hay una si hay una disponibilidad o si hay una rectoría del Ministerio, seguramente sí, ahora podemos establecer mecanismos de coordinación entre un primero, segundo y tercer nivel efectivos y que la población se conduzca por esa vía. Ahora, tendría que, legalmente hablando, tendría que haber, existir algún tipo de modificación, ya sea de la Constitución o de eh, norm, marco normativo para que pueda funcionar este sistema único de salud con una rectoría, digamos, como quiere el gobierno, del de Ministerio de Salud como cabeza de área y simplemente una coordinación con las alcaldías. No es necesario desde nuestro humilde punto de vista personal, no es necesario ninguna modificación ni a la ley de autonomías ni a la constitución. Ya se están establecidas, sin embargo, la, eh, el, el, el asunto es la coordinación. A quién, ¿De quién dependemos para una acción? Porque le vuelvo a reiterar: cuando somos contratados por la gobernación o la alcaldía, respondemos a la alcaldía o a la gobernación. Y ahí existe el quiebre de, la, de una línea de, de trabajo. Doctor, para terminar, eh, se van a instalar cuatro mesas de trabajo. Desde la siguiente semana, eh, ¿qué es lo que falta definir? Actualmente, por ejemplo, este, las, uh, las prestaciones en, en la ley 475 alcanzan alrededor de 1.200 prestaciones. Entonces... Lo que falta implementar, nosotros tenemos, o mejor dicho, el ministerio tiene los datos de cuánta, cuánta casuística se atiende en este grupo de población vulnerable que no tiene acceso al sistema de salud. Ello tiene que determinar cuántas corresponden a un tercer nivel, cuántas a un segundo nivel y determinar los costos que implican en el tercer nivel, en el segundo y en el tercer, en el primer nivel. Acá, entonces, ya se tienen bajo ese estudio las proyecciones que son por año el gasto que pudiera conllevar la implementación del Sistema Único de Salud. Ahí se comprende también el 15.5% de la coparticipación tributaria en las alcaldías. Entonces, con ello también es, es parte y además del TGN para eh, este presupuesto por año. Pero... Pienso yo que se tienen que ver perfiles, primeramente, qué es lo que más atendemos, qué es lo que requiere necesariamente la población y empezar a confeccionar eh, las, las prestaciones iniciales, porque esto tiene que ser gradual. Eh, usted mismo mencionaba y creo que la población de la misma forma piensa, es que no hay un, una, un método que nos permita para mañana tener toda la infraestructura, sino nunca vamos a comenzar. Entonces, la implementación tiene que ser gradual, bajo estudios coherentes, razonables, y estas mesas tienen que trabajar en ese sentido. Pero además, eh, lo que me imagino que la población está esperando es la eh, sinceridad de estas conversaciones. Porque si vamos con... Eh, entre, entre, eh, que es un diálogo de sordos, definitivamente no se va a poder avanzar. Eh, y, y al final va a ser una... Una ilusión más que se va a crear a la, a la población cuando está esperando que se salga humo blanco de estas reuniones y al hallar puntos medios. En ningún momento se ha hablado de afectar la infraestructura de la seguridad social. En ningún momento se ha, se ha hablado de incrementar, por ejemplo, los cuatro pacientes que tiene cada médico por hora que están establecidos. Entonces, si es que nosotros vamos a tener más atenciones, en ningún momento se habló de que estos médicos van a tener que atender por hora 6, 8, 10 pacientes, para nada. Entonces, se tendrá que disponer, ya le digo, los niveles de atención, ocupar mejor, bien utilizar mejor todos los establecimientos, uniformes. Si es que tuviéramos una visión de que todo estuviera congestionado, el primero, el segundo nivel, todos los establecimientos, realmente podríamos hablar de una congestión verdadera. Doctor, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Para servir. Al doctor José Luis Martínez, director general ejecutivo de la Autoridad de la Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo, hablando acerca de la implementación de este Sistema Único de Salud a partir de enero del 2019.